En realidad en IBM eh, todo el área de cuidado de universidades y cuidado de, bueno, pues de, de toda la masa de gente que está saliendo, porque es, es un foco importante para nosotros, bueno, hay un área específica de la compañía que se dedica a esto. ¿no? Entonces tenemos un montón de programas, o sea, principalmente yo lo que veo es eh, dos cosas importantes. Primero, tener la posibilidad de, en un foro de gente joven y gente que va a salir de la universidad en breve y que tienen ya sus inquietudes profesionales, ¿no? pues el poder contarles la tecnología que estamos, que estamos haciendo ¿no? y qué cosas están haciendo por ahí, abrirles un poco la mente, enseñarles cosas novedosas y que ellos, bueno, al final tienen mentes muy, muy inquietas. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que les permite es tener nuevas ideas alrededor de esas tecnologías. Eh, a mi nivel personal es súper enriquecedor porque veo cosas nuevas y muchas veces me descolocan. ¿eh? O sea, he de reconocer que a veces llegas y te hacen preguntas que te dejan un poco, no te las habías planteado. Y llegas a la oficina, entonces empiezas a darle vueltas y llegas a nuevas soluciones, no problemas.